Bueno, es un acto que está enmarcado dentro de nuestro programa municipal San Bartolomé de Tirajana Accesible, donde siempre intentamos contar con la presencia de personas que, que nos que sean reflejo vivo de la sociedad de valores, como la superación, la autoestima y de que. ...todo se puede conseguir en esta vida poniéndonos retos y objetivos... ...yo creo que Pablo Pineda reúne las características que acabo de mencionar... ...porque además como primer licenciado europeo es el vivo reflejo de nuestra sociedad... ...donde nos va a enseñar y nos va a, vamos, no, nos va a servir como ejemplo a todos nosotros. Tengo el cargo de embajador en temas de... ...de diversidad y discapacidad... Y, ...y mi labor es sin duda alguna... ...concienciar... ...concienciar de cómo... ...sin etiquetas... ...y sin prejuicios... ...ver el talento que tenemos... ...la mejor forma de ver... ...es conocerlo... ...ver cómo somos... ...lo que podemos aportar. Y demostrar que las etiquetas y los prejuicios nos sirven para nada. Al contrario, lo que es discriminarnos, quitarnos oportunidades. Hoy estamos aquí eh, con un objetivo muy claro de normalizar la discapacidad y de ayudar a eliminar barreras eh, para la incorporación de personas con discapacidad en el mundo laboral.